Tenía, tienes el doble de lo que yo. Junte. Espero que con eso baste para poder pulir a la banana. ¡Ah! ¿Qué hice? Ah, los de frente <risa> de gacha. Acá no se pierde de el frente. tiempo. <risa> a ver. Sweet este... gacha. Sí, en teoría. Los 24.500 son como los. Asegurados. Las gemas. No tan no asegurado, porque ya sabes que este ban estos banners de review no te aseguran nada, pero ahí. es lo más rentable que, que hay. Tienes ahí dos. Ahí si quieres picarle el gacha details. Ahí... Lo los pasos creo que son el 6. Ajá, el... Ah, esta cosa no ayuda. El... Ahí está, a ver Lo que es el 4 El 8 Y el 11 Son los que Te garantizan una 4 estrellas mm. Y el 8 te garantiza una que sea De costo 20 Y el paso 13 también te garantiza una de costo 20 Pero ya llegar al paso 13 ya costaría 31 creo, 31 Holy shit Aún necesito una que me ayude al inicio de las peleas para que no me bloqueen todo. Ah, o sea, la verdad me explota la cabeza cuando pienso en eso. Pero bueno. ¿Qué? A ver. Buenas noches con todos. Disculpen, nos estado ignorando un poco. Este es un stream especial para puliar a la bananita pastelosa por día de San Valentín. Como pueden ver, ahí está toda bonita con... Eh, bueno, es chantilly, ¿no? Tiene chantilly en el dedo. Sí, Parece sí. que está OP, y de por sí, el banner está está bueno. Vale la pena tirar. Bueno, al menos que, ya que nos vamos a tirar en este valentín, pues vamos a tirarle el banner. Así que... Gabriel, en el chat Gabriel cari nos saluda. Dice eso, Asriel. Oh. Hola cari gracias por pasarte. Mm. A ver, tengo 38.000 gemitas. Creo que sí lo puedo hacer normal. No, vamos a ir con, con fe. De todas formas la banana está muy bonita. Con mucha fe. <ríe> con mucha fe. A ver, vamos a empezar. Ese es el, el primer step. Vamos por la banana. La banana. Se puede, se puede. ¿Ah, a cargó. ver. Ah, ahí, oh. ahí salieron ¿Será? dos. Salieron dos. Ah, sería muy chistoso que el stream se acabe en siete minutos. Sergio Alberto nos desea suerte porque ni tenga ni gemas tengo para tirarle, dice. <risa> gracias, ni gracias. modo, Sergio. Gracias por pasarte, Sergio. Gracias por esas buenas vibras. Ahí sale una banana, pero. Ah, es la carta banana. Aquí tenemos. La buta y shoyo. Caramba, ah. Le hacen mucha emoción. Ahí viene la siguiente, creo que es. A ver. Ay, no. <ríe> Son estas payasas, pero ya, no pasa nada. Primer aniversario? No? Ah, bueno. Es una, eh, una memoria de colección. En... Ajá. Esas apenas las agregaron. Porque eran limitadas y... No, oh, no. salían en ningún banner. O oh, no. <ríe> <Butaís> en <ríe> leotardo. A ver, ¿qué hay acá? Ah, no. Me apuro vein nomás. A ver, vamos a seguir tirando. Está bien. Ahí fe, ahí fe. Hay un montón de gemas. Eh, oh. Gemas gema es el último que, que, que falta acá. Una banana. Otras dos. Toroco. Ah, no, tampoco esto, no. Tampoco esto, no. A ver acá. Ay, no, están haciendo la fusión, tampoco. <risa> Gabriel Cari pregunta que para qué es el sushi. Eh, creo que era una memoir. Sí, es para hacer un poco de boost. Uh. No estoy muy seguro de que es Sushi hablas. Sí, debe ser de estos... de estas memorias. Sirven Ajá. para mejorar las estadísticas a las monas. Es como el típico RPG que le... Ahí metes un ítem y le subes los puntos de ataque, defensa, o lo que sea. Caray, por puras monas acá enseñándome de sus muslos. A ver... Vamos a seguir tirando nomás. Vamos por esa banana. Tiene que salir la banana. Caramba, no. ¿Por qué? Porquería? Ahí viene uno. ¡Ay! ¡Ojo! <risa> Oye. Que no bien. la había visto nunca. <risa> ¿Qué, ¿Qué pose tan más sugestiva? Una quiera todo en licras. Ah, esta arte me gusta. Está bonito. Sí, está chido. Ya tengo muchas copias de esa. <risa> Queda quemarlas. Bueno, y ahí... Eh... Puro guano, otra vez la kira. <risa> a la madre, ¿eh? esta... Eh, este... A ver... Si invertimos el ángulo de la cámara, se le debería ver los chones a esta mona. Puta <risa> fuck. El... Tiene la falda muy corta. A ver, vamos a seguir. No hay mucho, no hay mucho. ¡Ah, su diablo! ¡Ah, su madre! Oh, oh. Este, esta es la de la de la esperanza. Cinco memorias. <ríe> A ver. No puede ser. Uy, esta no es. Ah. A ver, pero oh, oh. es una cura, es una cura, es una cura. Ombligo. A ver, esta. Ah, okay. tenía. Ahí están durmiendo. Caray, otra <risa> El puto de la micha ahí, puta madre. Ok, Celti. Y aquí... Celti. Sí. Un invertido, mm. La Fate Reverse. ¿Está buena esta, esta cosa? Eh, más o menos sí, tiene un efecto que congela. Ah... Puede ser. Julieta. Julieta, ah, no, Romeo. ¡Ah, Ay, Ay, Está llorando. Pipi, se, se, se va a autosuicidar a sí misma. ¡Ay, qué, qué, qué, qué, qué carta tan... Yeah. tan edgy. Sí, ¿verdad? A ver esto. No... no, no. Artemis. Aquí de Artemisa. Esta también es de la, de la celebración del Starry Diamond, me parece. Está bonita la carta. Dice... ¿eh? Dice Gabriel Cari, creo que vale la pena instalarlo por los muslos. <risa> no te voy a mentir, yo ni instalé el salario porque me gustaron mucho los artes de las cartas. De la verdad, me parecieron muy bonitos. Eso fue... caramba, se reinició el... <risa> bueno, ni modo. Ni... Cuatro... Sí. Cuatro bonitas y ninguna. Ninguna es la que queremos. Esa Claudine todavía sirve, más o menos, ¿eh? Lo voy a revisar después, cuando terminemos acá con la banana. A ver qué... ¡Ah! Nada, esto vamos ah, a... No. Es que... Para vamos el... a no. ¡Madre mía! Oh, por Dios. <risa> bueno, acá... el Step 6 es gratis. Stones. Si no en el gratis... Mm, ¿Descargando? Ok. A ver, ahí hay una, una carta. Una mísera ¿Dónde? carta. Es lo único que necesitamos una. Está bonita, está bonita. Sí, la quiero. Mm -hmm. A ver, otra chaparrita. Que se a besar. No. Eso tampoco. A ver qué hay acá. Sí, Frontier, no, ah, Ar no puede ser. Ah, mira. Aruru. Aruru okay. Pues esa todavía sirve ¿eh? para la trupe está, está decente. Está yasa Aruru. Dice Sergio Alberto, el juego es bonito si no se entra al PvP. <risa> Muy, muy cierto, muy cierto. Reconfirmo 80.000 veces. A ver. Tres. vienen tres. Ah, no manches, ¿cómo es que te salen tantas? <risa> ¿Ojo? ¿E ¿Eso es sudor o son lágrimas? Eh, quiero creer que es sudor. <risa> ah, no, es agua porque está ahí como en un laguito, ¿no? Ay, qué bonita... Mago. Bonita la, la Tamao, bebé. Ey, la del te, colmillo. Este también tiene colmillo. <ríe> ¿Qué LOL. ¿Qué, qué arma tan rara que esa es una pandereta. <ríe> no, es que es, es. Quién sabe, la neta. No sé cómo se llama. El otro día Frank dijo cómo se llamaba, pero no me acuerdo. ¿Qué sé? Pero lo usa como un boomerang. qué bonito también el desayuno. Ah, Chupetín. A ver. Ay, no, me... Ah. ah. No, este tampoco es. ¡Aso, ah, diablos! Ok. Buenas tardes. <risa> <risa> buenas buenas tardes, ruiz ¿Qué acá? Uh, ok. Ya, Yagyu... Jubei. Oh, no, no conozco esta carta, mira. Parece una referencia a Ninja Scroll. A ver esto. Ah, Ojo. Justo, justo para el verano. Es un calor del demonio. Bueno, al menos acá en el sur. Cierto, tú estás en verano. Yo sigo en invierno. A ver, aunque a ver. todavía queda 24.000. A seguir tirando nomás. Este es garantizado una de 20 Entonces... A ver, ahí vienen dos. Sí, sí. Aquí tiene que salir. Ay, ah, qué bonita. Qué estudiosa. La hermanita Ponzu. No, no es. Pero esta no es de costo 20 así que todavía falta la, la garantizada. Tipipi. A ver... Ah, está con un niquito ahí. Así ah, sí, a su, casa, a su casa le gustan los gatos. ¿Qué es esto? Una vaca, Okininushi. No... Oki no conozco este poder de Sharingan. ¿Qué, ¿Qué rayos es? Es como una leyenda, creo, de, de una diosa que revive... No, que... que maneja como el ciclo de la vida, algo así. No me acuerdo muy bien. Qué bonita banana, pero no es la que buscamos. <risa> Justo ayer, en la presentación de la Reverse a Muepi la entrevistaron y le preguntaron por su rana sobre mame. ¿Ah, y... sí? Sí, su... su compañera de la unidad... Que es de origen chino. Dijo que en su país salió a comer ranas. Y Muepi se puso no. todo. <risa> se puso toda la boquita. ¿Cómo que te come las ranas? Te vas a comer a mi rana, no jodas. <risa> Tanto que consiente a su rana. Mm. Ahí salen dos más. A ver. Con fe, con fe. Con fe se sale algo. Ay. chichi Curo está maya Banana Eh, está sonando puro bueno Ya pues A ver Y después de esta viene ¡Ay! Oh, pues Otra memoria A ver, ¿qué, qué es esto? ¿Qué es de? <risa> ¿Qué es eso? <risa> sí. Hay ombligo, hay morida. ombligo, ojo No, cabruco, con un no, ombligo man. No puede ser, no, no sale asil, Me estoy preocupando Sí, yo también, no, no, no me quiero tirar todas mis gemas Porque aún quiero poliar Alguna otra mona que me ayude el, el, el, ¿Cómo se llama? ¿El ¿Star Station? Ay, no me acuerdo En el Star Arena, sí Ah, eso, eso <risa> Qué mierda Pobrecita la cabruco a ver, tiene que salir ya, yo también me estoy preocupando, no me quiero tirar todas mis gemas, debe quedarme al menos unos 12.000. A ver, a ver, vamos a ver, vamos a cruzar los dedos, con fe, todavía se puede. Ah. Vamos. vamos, vamos. Ahí, ahí vienen tres. Me salen un montón de cuatro estrellas, pero no tengo ni recursos para maxiarlas, Qué asco. <risa> lo peor. Pero por lo menos les puede sacar gemas. A ver ¿Qué, ¿Qué es esto? <risa> Son Angela Umi Ok, no conozco la carta Tampoco, está muy raro mágico A ver Orión Esta también es de las de... Starry Diamond. Mm. Axilas P. Ya <risa> ven <Lleven> al <el> T-Rex. <risa> de hecho se puede unir, como hice la llamada grupal en el chat. Cualquiera que se quiera puede colarse ¿eh? Frank o T-Rex. Creo que ni están. El Frank está por ahí. Pero... Creo que está en sus, uh, sus asuntos. A ver, vamos a seguir. Aún okay. se puede, aún se puede, aún se puede. ¿Aún esta hemo... es la que garantiza la seasonal. Aún hemos sacado a la banana. A ver si... Si los que están ahí viendo el stream nos comentan en, en qué step se sacaron a la banana, porque ya me estoy empezando a preocupar. <risa> no me quiero gastar todas mis gemas PvP. A ver. a ver. Esta es una seasonal. Cuina A ver ¡Ah! No puede ser otra Otra me muere Oh no está memoria. saliendo, no está saliendo la banana ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa al juego? Me está troleando A ver acá ¡Ah! <risa> Otra no. vez la jolita ¡No manchen! ¿Qué pasa? Ah. Por si te había gustado la carta. Ojo. Ojo con la foto, Que está ahí... los sea, pero... Por mos, no. <risa> Thick. A, a una y fe, dice Gabriel. Sí, a una y fe. Ah, ok. Shizuja cocho. Ahí, Esta ahí, era ahí. la Seasonal. Esa era la Seasonal, Shizuja. A ver... ¡Oh, la madre! No... No no, no, no, no, no, no me quiero tirar todas mis gemas. Ahí bueno, pues ya está okay. la última. ¡Ah! No, nada. Nada, esto lo vamos y a saltear, casco. Me... asco, qué tío asco, qué... Y encima era el meteo de precio. Ah, mira, en el siguiente te dan un ticket para sacar una cuatro <risa> estrellas Pero no, bueno, o sea, si no quieres sea no. Me queda cuatro tiros, a ver, vamos a ver qué tal va. ¡Ah! Y ahí viene una. Acá me gasto todas mis gemas, gente, no pasa nada. No <ríe> sí. manches. Esta la... nada, no, esa no, no, no debe ser mía. La, la impulsividad de un jugador de gacha. Hasta <ríe> donde llega. A ver. No, ¡Esa es loca! La Ichi. No que me toque no sé, una con traje de idol, no, no no no la básica, manchen. Dice Kari, el regalo de Futaba. Dice Sergio. Este es el momento donde uno se preocupa y se plantea muchas cosas. Sí, aquí te replanteas tu vida. ¿Qué estoy haciendo? Pi, pi, pi. ¿Por qué sigo en este juego? A ver, vamos a ah. Vamos a seguir tirando nomás. No puede ser. ¡No! Nada. Oye no me está saliendo! ¡No puede ser! ¡He ahorrado un montón! ¡No, no puede ser que no me salga! ¡Pinche juego! ¡Me, me está troleando. Este ríe? es el último garan garantizado, me parece. Hay gato! A ver, con... Hay que cruzar los deditos esta vez, porque de verdad... <ríe> está, está, está, está un poco... Ah, un poco... Ok. <risa> Yo voy a decir venga, algo, algo de la Majiro, pero mejor me ahorro <risa> mis palabras. Majiro te está escuchando. A ver. ¡Ay! ¡No! Me salió esta mona. La... ¡Quijote! A ver, venga. ¡Ay, qué cagón! otra vez. ¡Oye, qué cagón! ¡Es en serio! ¡No puede ser que no me salga mi mona! ¡Dame mi banana! Nos están troleando muy feo, mano. Oye, me he gastado casi 40.000 gemas. ¡No manchen! ¡Ya no me queda nada ya! ¡Es en serio! ¡Es en serio! A ver, ese es mi último jamón. Yo, yo. Pi, pi, pi. ¡No! ¡Qué no. mierda! No puede ser que no haya salido la banana. ¿Por qué? Era, era la carta que quería. No Pinche puede asco. ser. ¡Pinche asco! Qué troleada nos acaba de mandar el juego, mano. No lo puedo creer. No manches. ¿Ves? Que ahí te... entra la bancarrota. No, no mames, devuelve mi, mi, mis gemas. La decepción del daño. Sí, sí. Ni modo, no, no, no tengo banana para San Valentín P -p -p. Dice Gabriel que por eso Tiene ahorrado miles de gemas en los gachas que juego Pues Asriel tenía bastantes ¿eh? Estaba, Había ahorrado bastante Sí, pero... era bastante, demasiadas gemas Pero bueno, ya ya no, ya no hay fe, se nos acabó la fe Se nos acabaron las gemas Paul Esteban, es el juego de Review Starlight Paul eh... No. Pues no, no se logró eh, Vete a tus ítems, en tus ítems tienes un... Un ticket para... Para un tiro A ver, primero vamos a reclamar todo esto Y... Uh... Sí, acá todavía tengo para tirar algo Abajo El... A ver acá A ver, primero esto Ah, que salga algo por lo menos. A ver, a ver mi premio de consolación. Ay, qué puto premio de mierda. La memoria de las mosqueteras. A ver acá. También. A ver. Bueno, lo intentamos, ah. dice Gariel. Sí, lo intentamos. ¿Se intentó? No hubo suerte. No, no hubo banana. Gracia... Qué asco, no hijo. hubo banana. Gracias por pasarse. <risa> Ahí el de hasta abajo es... Ah, no es cierto, sí. De hecho, todos son de... Puedo tirar a los tres, pues, ¿no? Sí, sí, sí. A ver. Ya está. Charlie. Loca. Tira. Ah, Mahiru. Me giro loca Magikuku Caray, no dejan de llamarme <risa> a ver, Vamos a acabar con esto rápido ¡Ay no! La chica de, La de, de los cerillos Los cerillos Nunca entendía eso Es una historia muy triste Es un, un antiguo cuento Creo que los hermanos Green también Ah, sí? Puta man. No me saben nada Yo bueno, al menos tenemos ahí a las nuevas monas que estaban con trajes sugestivos. Dice Charlie, nada que una tarjetita no pueda arreglar. Muy cierto, muy <ríe> cierto. <ríe> No quiero meterle tarjeta. A ver si llego a juntar gemas para el último día. Bueno, eso bueno. es todo chicos. Gracias por pasarse, por acompañarme en mi dolor. Ya. Se intentó. Conmigo, y el resto será hasta la próxima. Ah, espera, espera, que quiero ver a, la, a las monas. O oh, sí. <risa> o oh, sí. En fin, muchas gracias por uh, acompañarnos. Y ahora que alguien más vuelva a juntar muchas gemas para hacer el stream. <risa> ok, yo ya me quedé mis sin gemas y nada y sin banana. Bueno, cuídense, nos estamos viendo. Gracias por pasarse. Au Gracias, Gabriel. Gracias, Charlie. Gracias, Paul. Gracias. No olviden darle like a la página, compartir. ¡Oba!